Después de varias semanas reclamando que la Comunidad de Madrid actuara sobre las residencias de Leganés, ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón y dijo que la Comunidad de Madrid debía dotar a las residencias en un plazo de tres días, de todos los recursos necesarios para hacer frente al coronavirus. Han sido y están siendo semanas dramáticas para las residencias de nuestro municipio y no podemos seguir dejando morir a las personas mayores que han construido nuestro municipio y que han construido nuestras vidas. Reclamamos de nuevo a la Comunidad de Madrid que actúe de urgencia en las residencias de nuestro municipio y, como siempre, el Ayuntamiento de Leganés tendrá la mano tendida a la Comunidad de Madrid para poder hacer frente a esta crisis sanitaria.